Bueno, hola, hola, hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de qué hora estés escuchando este video. Eh, para la clase de hoy eh, les prometí que íbamos a practicar eh, con una carta real. ¿Para qué? Para poder ver cómo vamos combinando, cómo vamos engranando eh, las partes de la astrología eh, así que esta clase teórica se va a centrar en la carta de Vincent Van Gogh Vincent Van Gogh, eh, Vincent Van Gogh eh, nació el 30 de marzo de 1853 a las 11 de la mañana en Sundert que es eh, el, eh, Países Bajos eh, ...Holanda, Países Bajos... Eh, ...así que... ...que bueno, nos vamos a centrar en algunos aspectos... ...no vamos a ver toda la carta... ...porque me gustaría antes de fin de año... ...ver el tema de los aspectos en astrología... ...para eh, que tengan material de estudio... ...para todo... Eh, ...para todas las vacaciones que van desde eh, el 17 de diciembre, que es la última clase teórica que subo, hasta eh, los primeros días de febrero. Bueno, eh, como siempre, les pido, por favor, que se eh, suscriban al canal si no están suscriptos, que le den like al video, que le den click a la campanita, que me dejen un comentario, todo eso me ayuda a que YouTube eh, viralice los videos y por lo tanto eh, yo pueda sostener este canal. Eh, para ustedes es gratis, eh, ellos ponen publicidad y me dan un pequeño aporte con eso. Eh, ¿Qué más? Eh, Después de subir este estreno, por supuesto abajo en la, ca en la caja de descripción, eh, les voy a dejar algunos puntos importantes que yo tomé nota para no irme por las ramas. Esto no es todo lo que se puede eh, sacar. Se puede sacar muchísimos datos más de una carta. Pero yo tampoco quiero hacer un video de dos horas. Eh, quiero que esto sea parte de lo teórico si bien es una práctica sea parte de lo teórico entonces vamos a ver yo estos apuntes que tomé los saqué de los apuntes que yo les dejé en las distintas clases o sea lo que está acá no es algo que ustedes desconozcan ustedes ya conocieron eh, el, eh, toda esta información ya la tienen en los anteriores videos entonces ahora vamos a ver cómo la comenzamos a mezclar ¿por qué elegía a Van Gogh? porque Van Gogh, Van Gogh eh, eh, fue una, un artista plástico eh, un pintor eh, del de siglo XIX, de mitad a finales del siglo XIX, que, eh, que por amor se dice se cortó una oreja eh, y se la llevó a su amada, que se dice trabajaba en un prostíbulo, en un bar, quién sabe. <ríe> Nada, hay distintas investigaciones que fueron haciendo, y eh, eh, hay quienes dicen que no, que es mentira, pero así como está el, en, en la miniatura de este video, aparece una de las obras de él, que es un autorretrato, eh, que está con la oreja vendada, ¿sí? En señal de que sí se había cortado la oreja. Bueno, no sé, creo. El tema es que, como todo artista, como todo gran artista, eh, tiene una vida compleja y eso es lo que tratamos de develar en la carta. Él eh, venía de una familia de, que vivía en Sundert. Eh, y tenía trato nada más que con un hermano, eh, que intentaba vender sus obras, el hermano. El hermano era un comerciante muy eh, que le iba muy bien, pero nunca pudo vender una sola obra de él. <coughs> su familia lo miraba con, con malos ojos, despreciaba su trabajo, por supuesto, eh, como todo artista y más de esa época. Eh, sin embargo, después que, que murió eh, se transformó en el personaje que es lo primero que quiero que noten es que, fíjense que tiene prácticamente todos los planetas excepto dos planetas un planetoide y los eh, nodos pero lo que es planetas, casi todos los planetas de los 10 planetas que estudiamos, 8 los tiene alrededor del medio cielo. Sí, el medio cielo es la casa 10. Nosotros habíamos dicho que la casa 10 es la casa de la profesión, el brillo, el destino. Cuando una persona nace con el sol, en cualquier signo, pero en casa 10 eh, nació para brillar profesionalmente, en lo que ama hacer. ¿sí? Esta posición del sol es muy común en los grandes líderes, en los grandes políticos, en los grandes estadistas. Es muy común, no quiere decir que para ser un gran estadista necesariamente tengan que tener el sol ahí, en casa 10. Pero eh, si uno se pone a estudiar, distintos estadistas, distintos políticos, grandes políticos, eh, tienen esta posición solar del sol en casa 10. Y en general todas las personas que cobraron fama, que recibieron fama, que tuvieron fama, por lo que amaban hacer eh, y que se enfrentaron al mundo con sus convicciones, erradas, no erradas, eh, como sea, que se eh, enfrentaron a, a la sociedad, eh, tienen esta posición solar. Bien, pero antes de estudiar eso, vamos a estudiar algo que tiene que ver ...con ese corte de la oreja. Primero lo que quiero decir es que... Eh, ...una personalidad muy especial, la de Vincent van Gogh... Eh, ...porque el sol está en Aries... ...la luna en Sagitario, fuego, fuego... Pero el ascendente, el modo de hacer, está en cáncer, agua, sentimientos, ¿sí? eh, Entonces, nunca están de acuerdo lo que ama hacer y lo que nació para hacer con lo que hace. Esto ténganlo como una regla mnemotécnica, ¿sí? Eh, la luna indica lo que yo amo, eh, lo que me gusta, lo que quiero. ¿sí? Son los sentimientos. El sol es la energía vital, la, el primer impulso que me nace ante una situación. Y el ascendente es cómo hago las cosas. Bien. A partir de ahí, entonces, ahora sí empezamos con eh, esta, este machete. Lo primero que vamos a estudiar, por eso de que se cortó la oreja por amor, es la Casa 12. La Casa 12, eh, como yo les expliqué antes, es la casa de los encierros, de las locuras, del psiquismo, entonces, es muy loco haberse cortado la oreja por amor. Entonces, vamos a ver qué es lo que le pasaba a él internamente. Entonces, Casa 12 en Géminis. Me dice, actividades intelectuales y todo aquello que se relacione con la comunicación se expresa en un ambiente de aislamiento y retiro, como producto de sus luchas ideológicas. Enfermedades causadas por problemas respiratorios, ¿sí? Bien, una de las cosas que, que yo estuve eh, estudiando en Wikipedia, tampoco investigando un poco sobre Van Gogh, es que él se va de la casa familiar eh, y se va a un pueblo eh, en Francia, eh, donde hace toda, la mayor cantidad de, de sus obras las hace ahí, eh, eh, pero que era como un autoencierro, como que estaba solo. ¿sí? El único que lo visitaba era su hermano, eh, uno de sus hermanos, el que, que era un comerciante muy eh, que le iban muy bien las cosas y que trataba de vender sus obras y no podía. Era con el único que se llevaba bien. Justamente, Géminis son los hermanos, entre otras cosas. Y ahí había como... un. Yo elijo algo. Yo elijo con qué hermano me relaciono y con cuál no. Porque ellos eran más hermanos. No es que ese era su único hermano. Bien. Ahora... El nodo norte está en Géminis, dentro de la casa 12. Y el nodo sur está en Sagitario. Esto me indica, este, eh, este eje nodal, me indica que son bastante intelectual y social. Este nodo invita y pone retos cuando se trata de aprender, enseñar y comunicar las ideas propias. ...los sentimientos y poner todo eso al servicio del mundo. Nodo sur en Sagitario. No solo para el beneficio individual. Bien. La verdad que él no parecía muy social. Justamente. El karma de él... Acá es donde uno tiene que empezar a interpretar, ¿sí? El karma de él... ...por llamarlo de alguna manera, o sea... Lo que ve, viene a aprender es eso, a socializar, a, a intelectualizar las relaciones, a aprender, enseñar y comunicar, ¿sí? Pero este nodo estaba en casa 12 cuando él nació y eso hace que le sea muy difícil salir del encierro y abrirse al mundo. Bien, esa partecita, o sea, fíjense que para conquistar una mujer, eh, amputó parte de su cuerpo. ¿Sí? Está bien, dicen que fue el lóbulo, nada más, que no fue toda la oreja. Eh, pero lo que sea, o sea, para demostrar amor tenés que hacer semejante sacrificio bueno, ahora vamos a estudiar porque indudablemente esta es la casa especial, la casa 10 si ustedes se dan cuenta, en esta carta se nota mucho es muy notorio lo que yo les expliqué en una de las primeras clases que... El medio cielo indica el punto en el planeta, este es el planeta, y el punto que estaba justo encima de la cabeza de él naciendo en ese momento, ¿no? Entonces, si en vez de estar naciendo hubiera estado mirando con un telescopio, iba a ver estas casas, estas tres casas, mucho más chicas que estas tres casas. Si ustedes se fijan bien la casa 7 por ejemplo o la casa 1 que son iguales ocupa 9 eh, y 7 16 grados mientras que la casa 11 la más grande eh, ocupa eh, a ver, un segundito eh, 46 grados prácticamente eh, eso es por el efecto de, eh, visual que tiene sobre la tierra bien, o desde la tierra eh, entonces, esta casa 10 es una de las casas grandes una de las tres casas grandes y todo gira alrededor de esa casa 10. Esa casa 10 está en piscis Dudas y dificultades de definición profesional. Aquí vemos a médiums, enfermeros, psicólogos y en general actividades que propician un mejoramiento del ser humano. Su profesión les permite relacionarse con quienes sufren bien fíjense que él se enamoró de eh, dicen una prostituta o alguien que atendía a un bar eh, o sea eran las personas muy muy sufridas de esa época ahora su sol dentro de la casa 10 está en Aries dice que son impulsivos orgullosos, mandón ...como parte positiva de ese sol en ...como parte negativa son meditativos... ...tienen baja autoestima y son muy inseguros. ¿Ven que él necesitaba relacionarse... ...con el sufrimiento de las personas... ...con las personas que sufren? ¿Y eso era lo que lo impulsaba en la vida?... ¿Sí? y les daba seguridad que era, ¿dónde obtenía seguridad? porque era tan inseguro que obtenía inseguridad en encerrarse o en hacer sacrificios con su cuerpo y entregarlos a los demás <coughs> perdón eh, y ahora me voy a centrar dentro de esta casa 10 en este aspecto que se llama conjunción hay dos planetas, <coughs> perdón, dos planetas en astrología que parecería ser como que son exactamente opuestos en su condición. Venus, el amor y el dinero. Marte, el dios de las guerras. Eh, Venus la mujer, Marte, el hombre ¿Sí? eh, él tenía esas energías yin y yang perfectamente equilibradas dentro de él ¿por qué? porque estaban juntos en el mismo signo y en la misma casa en casa 10 ¿sí? y en Pisces entonces Venus en Pisces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 Fíjense cómo me identifica perfectamente la profesión que eligió y cómo él decide amar. ¿Sí? O sea, cómo decide brillar. Ahora otro punto de esta carta de Van Gogh que, que me llamó mucho la atención fue que en la Casa 9 la casa de la filosofía la casa de los viajes largos eh, yo les conté que él vivía en una ciudad de los Países Bajos que se llamaba Sundert y que él prácticamente toda su obra la hizo viviendo en otra ciudad de otro país dice que las personas que tienen Casa 9 en acuario, como es el caso de él, tienen apertura y liberalidad ideológica, <coughs> capacidad de aceptar o comprender las diversas tendencias filosóficas, viajes largos por razones intelectuales o simplemente por amor a la libertad. Él se va porque su familia le le llevaba la contra en que él fuera un pintor. Porque para lo que se estilaba en la época, <coughs> no era un pintor que le gustara a los demás. Yo no entiendo mucho de arte, así que me voy a limitar a decir lo que leía en Wikipedia. Y acá dentro de esta casa 9 tiene a Neptuno en Pisces. Dice que Neptuno en Pisces le da mucha imaginación, peligro de alejarse de la realidad, gran sensibilidad y sentido del sacrificio por causas y personas. Renuncia de los propios intereses en favor de los ajenos. Acá creo que se puede visualizar bien cómo... Eh, cómo se eh, engranan eh, la casa 9 en acuario y que esa casa 9 es modificada, eh, matizada más que modificada, matizada por ese Neptuno en Pisces. Si no hubiera tenido ese Neptuno en Pisces, él eh, se hubiera quedado haciéndole la guerra a sus padres. ¿Sí? Él renuncia a sus propios intereses en favor de los ajenos, para que la gente no hable, para que según Wikipedia, ¿eh? para que, que los padres estén tranquilos, y él decide irse lejos por amor a la libertad y a hacer lo que a él sentía que había nacido para ser. ¿Sí? Bien. La otra cosa que me llamó la atención es esta casa tan grande que tiene... Eh, bueno. Que va desde los 29 grados de Aries hasta los 15 grados de Géminis. O sea, mide 46 grados. Pero además de que mide 46 grados, me queda Tauro interceptado. ¿Por qué? Porque la cúspide está en Aries. Pero yo les dije que cuando queda un signo interceptado, o sea, queda todo el signo dentro de la casa, los dos signos tienen valor. La cúspide, por más que mida menos de un grado, porque ya prácticamente está saliendo, ¿Sí? de Aries eh, y el signo interceptado entonces yo acá tengo que leer ambas cosas Aries en casa 11 o sea, casa 11 en Aries dice, disgustos y tensiones con amistades amigos sinceros, leales, iracundos, audaces y aventureros pero también tengo que leer casa 11 en Tauro porque a Tauro lo tengo interceptado entonces, a pesar de que tienen disgustos y tensiones con amistades, que son amigos sinceros, leales, iracundos, audaces y aventureros, son protectores e intransigentes y obstinados que ayudan a alcanzar tranquilidad y estabilidad. Amistades de largo tiempo en los que se manifiestan una serie de intereses. O sea, ellos son... Tienen disgustos y tensiones con amistades, pero, en este caso, tienen amistades de largo tiempo, por más que tengan disgustos, ¿sí? Ahora, lo que más me interesó de esta casa 11 es que tiene a Plutón en Tauro, dentro de la casa 11. Dice que son reacios al cambio, se prefiere la seguridad de lo estable de lo duradero, apego a los materiales y a las posesiones, resistencia frente a los obstáculos, fuerza de voluntad, tenacidad y obstinación, grandes transformaciones económicas. Pero, al estar eso de Plutón en Tauro, ...por tener Plutón en Tauro. Pero... ...por estar en la Casa 11 ...que es... ...la casa de... Eh, ...lo social... ...los amigos... Eh, ...la comunidad... ...¿sí? Este Plutón en Tauro... ...va a matizar... ...esa Casa 11. Esa casa 11 que está en Aries, porque la cúspide está en Aries. Y eso indica que son amigos sinceros, leales, iracundos, audaces y aventureros. Entonces, ¿dónde queda esa... Eh, eso de ser reacio al cambio, si son aventureros? bueno, de esta manera actúa Plutón que es el que te lleva a morir para renacer morir para renacer ¿sí? cuando hablo de muerte no hablo de muerte física hablo de procesos de cambios tan profundos como el que tomó él de directamente distanciarse de su familia no volverla a ver excepto a su hermano a quien consideraba su amigo. Bueno, <coughs> espero que te haya gustado la clase de hoy, eh, que te haya interesado eh, la carta de Vincent Van Gogh. Eh, la próxima clase, eh, vamos a ver de qué otro famoso o famosa. Eh, Hablamos, eh, me gustaría que me dejaran en la cajita de eh, no de comentarios abajo en comentarios de quién quiere que yo hable. ¿Sí? Eh, se los pedí la clase pasada, pero nadie me dejó nada, así que decidí yo. Eh, y, y bueno, nada, les pido que me digan ahí abajo y así vamos a ir viendo también el tema de los aspectos porque como habrán visto hoy vimos un aspecto que es la conjunción que es cuando dos planetas están juntos a menos de 5 grados de diferencia o sea, este Venus está en conjunción con este Marte porque tienen dos grados de diferencia. ¿Sí? Siempre decimos más menos 5 grados, ¿por qué? Porque partimos de tomar en cuenta un planeta, entonces decimos que este planeta podría haber estado a más 5 grados o a menos 5 grados referenciado a Marte e eh, igual estaban en conjunción o sea si Marte estaba a 26 grados Venus podría haber estado a un grado de Aries e igual hubiera estado en conjunción con Marte o podría haber estado a 20, eh, 21 grados de Pisces que también hubiera estado en conjunción por eso decimos más menos 5 grados eso se da con todos los aspectos la conjunción es uno de los aspectos que vemos eh, el, entre el sol y la luna las grandes luminarias eh, ...la orbe, decimos, es más o menos 10 grados. O sea, así como dijimos que este podía haber estado a 21 grados de Pisces... ...o a 1 grado de Aries y igual hubiera estado en conjunción... ...decimos que el Sol, que está a 9 grados de Aries, ¿sí? hubiera estado en trígono con la Luna... Si la luna hubiera estado hasta los 19 grados de Sagitario o, eh, mm, o 29 grados de eh, Escorpio. Si esta luna en vez de estar a 20 grados hubiera estado a 29 grados de Escorpio o a 19 grados de Sagitario, hubiera igual estado en en trígono perdón, con este Sol. No es el caso pues está a 20 grados. Eh, son únicamente esta diferencia de 10 grados para un lado o para el otro es únicamente con las dos grandes luminarias, con el Sol y la Luna. Los demás planetas eh, es más o menos 5 grados. ¿Sí? Bueno, hoy ya vimos un aspecto, el aspecto de la conjunción. Vamos a tratar de, en la próxima clase, ver lo que es el sectil, que son 60 grados. O sea, todos los, los planetas que están a 60 grados. Y así vamos a ver los cuatro aspectos que... Eh, Tomamos en cuenta, por lo menos para las clases. Conjunción, sectil, cinco aspectos, perdón. <ríe> Cuadratura, o sea, 60 grados, 90 grados. Trígono, 120 grados. Y oposición, 180 grados. Ya vimos uno, nos quedan cuatro. Bueno, hasta la próxima clase. Chao.